Hey, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi patria, aquí se requiere estrategia, así que anda a para mejorar. Aquí se disfruta y va a disfrutar pues coja su maleta si se va si no a disfrutar aquí el dinero no te llega de la menta tienes que esforzarte, eh, o oh, hola, ¿cómo estás? bienvenido a mi patria, aquí se requiere estrategias y que anda a practicar para mejorar ah, oye, de patria salen los mejores en mi patria salen los mejores cantantes, los mejores artistas, pero esforzarse un poquito más Porque aquí el dinero no lo tienes de Del de día de la mañana De la nada no lo tienes Hay que esforzarse un poquito más hey, hey, hey. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi patria Aquí se refiere estrategia Así que anda a practicar Para mejorar Oye, anda a practicar No tienes dinero desde la mañana, aromado oh Me dejaste hace un mes, pero no me importó me concentro en la música que en tu amor Ey, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi patria Aquí se requiere estrategia, así que anda a, a, a practicar para mejorar Oye, mi patria de los mejores cantantes, los mejores artistas pero hay que esforzarse un poquito más, porque aquí el dinero lo no tiene de la nada, hay que esforzarse un poquito más. Hey, hola, ¿cómo estás? Bienvenido bien, a mi patria. Aquí se requiere estrategia, así que anda a practicar para mejorar a la mayoría de gente no sé por qué pero pero de, de tonterías solo, solo que se, solo que se menos también ya esto ya es aceptable nada más oye de mi patria salen los mejores cantantes pero hay que esforzarse un poco ah, porque aquel dinero no lo tienes El día a la mañana ah ah hey, hola, ¿sí? Pa mi patria aquí se, se requiere estrategia así que anda a practicar así que anda a practicar para mejorar cojo el celular papel los comentarios que deja subimos escalón a ah, escalón bienvenido para mi patria aquí sí. se requiere estrategia para mejorar así que anda a practicar anda anda a practicar ey, ey. Porque el dinero no lo obtienes desde el día de la mañana, ni tampoco la fama. Ah, ah. Bienvenido a mi patria. Cierra, si cierra music. Al record